Pensando en marketing digital, entonces debes saber sobre ISEM ESIC. La historia de ESIC, Escuela de Marketing y Negocios, está íntimamente ligada a las demandas de formación y talento del mundo empresarial. Así, desde su creación en 1965 por la Congregación Religiosa de los Sacerdotes del Corazón de Jesús, se ha esforzado en transformar a sus estudiantes en gerentes y ejecutivos de negocios exitosos. ESIC fue una de las primeras escuelas de negocios en España y pionera en educación de marketing. Esta rama de la educación fue creada y desarrollada para satisfacer las demandas de los profesionales que también querían recibir capacitación en marketing. Gracias a la escuela, el sector de marketing ha adquirido importancia a nivel nacional como un factor clave para el desarrollo de la sociedad actual, así como un área de importancia crítica para el empleo de nuestro país. ESIC es el centro universitario y escuela de negocios con visión internacional que mejor integra en la administración, la función de marketing y la digitalización en su oferta formativa. Con ella, impulsamos la transformación y empoderamos a nuestros alumnos mediante conocimiento y valores a lo largo de su vida profesional. Para ello... La Estrategia Académica y de Investigación de la Escuela se enfoca en lograr que el perfil de salida de los alumnos coincida con las demandas laborales y económicas de una sociedad global, competitiva y digital. Puedes acceder a su sitio web en el siguiente enlace. Han lanzado el primer programa superior en automatización de marketing y CRM en fuerza de ventas con ISEN ESIC. En el programa superior en CRM y Automatización de Marketing que desarrollamos junto con ISEM ESIC, te enseñaremos a generar negocio con herramientas como Salesforce. Puedes inscribirte aquí en este enlace. Durante el programa descubrirás Fundamentos de Inteligencia de Marketing e Introducción al Ecosistema Salesforce. Cómo utilizar Salesforce en proyectos de marketing. Atracción y captación con una estrategia de inbound marketing, atracción y captación digital B2B en Salesforce 1, atracción y captación digital B2B en Salesforce 2, estrategia omnicanal y desarrollo de un camino del comprador para empresas de consumo, atracción y captación digital sobre Salesforce B2C, estrategia de gestión de equipos de ventas y oportunidades. ¿Cómo implementar la digitalización del proceso comercial sobre Salesforce? Estrategias de fidelización, relación y recuperación de clientes. Estrategias de venta cruzada, venta ascendente y MGM. Data inteligente de marketing sobre Salesforce. Estrategia de segmentación de clientes y analítica. Reportes, paneles de control y análisis de Einstein. Regulación jurídica y GDPR. Los fundamentos del marketing data y la inteligencia artificial. Preparación al examen certificado administrador de Salesforce 1, 2, 3 y 4. Suscríbete a este canal para obtener más información sobre las escuelas de marketing digital y el acceso exclusivo a libros electrónicos y videos para los miembros.